Hola gente hoy veremos, un nivel con clase 5 y no hablo del level run for your life, comencemos. El nivel muerte se asemeja a un vecindario infinito con un cielo de color rojo sangre y un sol anaranjado carmesí. Este nivel contiene agua de almendras y, en raras ocasiones, super agua de almendras dentro de las casas, pero es probable que nunca la obtengas, ya que este nivel está lleno de entidades. Lo más probable es que las casas contengan entre 2 y 18 entidades del mismo tipo, que llenan el rol de una familia. También se encuentran tiendas de conveniencia en todo el nivel, pero también serán un punto de acceso para las entidades. Todos los botes de basura y contenedores de basura están en llamas y no se pueden apagar. La mayoría de la gente termina aquí después de perder a la maestra de juegos en el nivel 389. Las entidades son, fazeilings niños, Smilers, polillas de la muerte macho y hembras, sabuesos, ladrones de piel, anéticas, insanos, Wereches, buffers, clums, ventanas, Duggers, ratas de la muerte, rastreadores de camuflaje, vigilantes del vecindario, partygoers, mangler, Jerry, transportadores, animaciones que representan puertas de jardín, wranglers, ngitrexur, los arácnidos del nivel 8, reptadores de aves, rastreadores de pantano, rastreadores de cadáveres, los seres de arriba, coches de la muerte, el espectro, el buscador que se avecina, búblites y el sin rostro pueden encontrarse de forma salvaje, masiva y colosal en este nivel. Debido a las condiciones del nivel y la gran cantidad de entidades, es imposible establecer bases, puestos de avanzada y comunidades aquí. Morir en cualquier nivel tiene una pequeña probabilidad de llevarte al nivel muerte. Pero a continuación, se enumeran algunas opciones más seguras. Dormir en las calles del nivel 9 durante 3 días hará que el nivel en sí mismo se transforme en el nivel muerte, eventualmente entrando en él. Puedes terminar aquí si te atratan los seres de arriba en el nivel 69, lo mismo ocurre con un transportador. Subir a un auto en el último piso del nivel 22 te transportará aquí. En Hola Youssere, si te pones una calabaza en tu cabeza y caminas hacia un espantapájaros, serás teletransportado a este nivel. Si pierdes ante la maestra de juegos en el nivel 389, serás enviado aquí. Caminar 80 millas, 128 kilómetros, en la zona peligrosa te llevará a ti. Escribir malaria y sere en la computadora de DN te teletransportará. A... La única forma conocida de salir de este nivel es sobreviviendo una semana en él, lo que hará que seas teletransportado al nivel 1000. Eso es todo gente si te gustó dale like y suscríbete bien.